Aten Capital, les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en la segunda edición de Aten Capital, les canta las 40 XL. Les habla Angélica Cano. Y en este programa estamos con Yasmín Muñoz ¿Cómo está Yasmín? Bien, eh, acá estamos. ¿Cómo está la secretaria Adjunta de Aten Capital? <ríe> Bienvenida al programa. Agobiadas como todas nosotras. Sí, con muchas actividades. ¿no? Con muchas actividades. Yasmín, sí. te cuento que además de salir en redes, estamos saliendo en Radio Calf, eh, también en Cutralcó, en Radio Fuego, FM Radio Fuego, y que pronto vamos a salir en Zapala. Así que para que sepas que está toda esa audiencia de es la provincia. Una muy buena noticia. Es parte de lo que venimos planificando y este año lo pudimos concretar, Muy gracias bien. al trabajo de prensa. <risa> bueno, Yasmín, y para los compañeros y compañeras que no te conocen, eh, vos sos docente, oh, bueno, ahora estás en la comisión directiva, te presenté como la secretaria, secretaria adjunta de TEN Capital, pero vos sos docente, tu cargo de base está en el CP en 40, pero vos sos maestra, ¿no? Yo soy maestra, sí, me recibí en el Instituto de Formación 12. Ah, acá en Neuquén. Acá en Neuquén, sí, en el 92 o 93. Hace no sabría, muchos años. Hace muchos años. <risa> Eh, y no y en ese momento ejercí muy poquito y me fui a Buenos Aires a estudiar Ciencias de la Comunicación. Y estudié cinco años en la UBA y no ah, terminé la carrera. Sí, estaba a punto de terminar la Pero carrera. Pero aprendiste un montón. Aprendí un montón. Por eso me das todos esos tips <risa> para la radio y los programas. Sí. Eh, sí, no y sobre todo fue una instancia de politización y de... Y de vida cultural y política muy importante en Buenos Aires en ese momento. Uh -huh. Eran los 90 y era toda la lucha contra la impunidad de los genocidas, fue todo la contra la educación de ¿no? claro, la ley de educación Así que fue una experiencia muy que política. Y experiencia la viniste de y y te viniste para Neuquén realidad, eh, Río Negro digamos en realidad claro me vine y vivir a la Universidad de la Universidad en la Universidad en el Universidad y que decidió venirme a Neuquén por una decisión militante de, de venir a, a construir acá también un, una agrupación y mm, entré en media. Que yo, me te parecía... voy a ser, yo sé que no te gusta hablar de tu vida personal, pero en esta parte de biografías que estamos sí. conociendo a, a, a los miembros de la comisión directiva, vos cuándo empezaste a militar así decididamente, que dijiste... ¿Me pongo a organizar? Eh, ¿Quiero militar en el sindicato? En realidad yo empecé a militar en la secundaria, en centro de estudiantes, uh -huh. eh, después en la universidad, armando también grupos, un grupo que duró cuatro años. Y luego eh, en el partido, yo milito en el Partido de Trabajadores Socialistas eh, desde el 2000, cuando eh, Justo comienza ahí. la lucha de Sanón. En el 99, yo empiezo a militar en el 2000 a partir de esa experiencia. Digamos el... que ese hecho te conmueve y te lleva a la militancia Exactamente. más Exactamente, veníamos, veníamos de unos 90 donde Fukuyama decía que la clase obrera había muerto y, bueno, y acá se expresaba todo lo contrario y bueno, fueron las previas al 2001. ¿no? O sea que son muchos años en Aten. Eh, desde el 2004, en, el, en realidad en el 2004 yo colaboraba con mis compañeras de acá y fundamos la Agrupación Negra uh -huh. y en el 2005 ya me vine a militar y, y así, a militar en Aten, porque bueno, por su, su tradición combativa, por lo que significaba militar en Neuquén, porque estaba Sanón, porque bueno, todo eso, decidí venirme a de Río Negro y, y bueno, y valió la pena. ¿Y tu escuela y tu escuela de base es el Cpen 40? Mm. Yo desde el 2007 tomé horas en el CPM40, que incluso el otro día leía una crónica que escribí hace unos años, eh, que en esa primera eh, instancia de trabajo yo en febrero me, me meto en una distrital y mm. me encuentro con Carlos Fuentealba. Ah, claro, en esa distrital. Él claro. estaba por el 69, yo por el 40, así que lo conocí ahí fugazmente. Claro, de, de la época las distritales que estaban bárbaras porque era la reunión de las escuelas por zona. Exactamente. Que no, no como no volvimos a tener una huelga, no, no se han podido reactivar. Pero en esp espacios muy democráticos, por ahí para los... Digo, estamos en el programa de Aten Capital, Aten Capital les canta a las 40 y eh, está bueno tener en cuenta o recordar esos espacios, esas distancias. Totalmente, instancias. que incluso se han dado muy fuertemente acá en Capital y quizás no en el resto de la provincia, pero son instancias muy interesantes donde nos encontramos escuelas de la misma zona que si bien somos de distintos niveles o modalidades, tenemos las mismas problemáticas porque en las mismas Mira, comunidad. yo que estuve en el interior te puedo decir que es como la asamblea de un, del interior, una distrital de acá. Claro. Pasa que la, la, la magnitud de la asamblea de capital es tan grande que son necesarias las distritales. ¿no? Entonces, Total, porque son momen, momentos de debate más democrático, digamos. Son más horizontales, más llanos. Más claro, llanos. Exacto. Eh, Yasmín, y ahora estás en esta comisión directiva y como decías, estamos con todo, cansadas, porque a pesar, digamos, que obturaron la posibilidad de una huelga, hay una lucha muy importante por las condiciones edilicias. Exactamente, sí. Primero estamos cansadas también porque te, nos faltan tres licencias. Uh -huh. Hay tres compañeras nuestras que están trabajando. ¿Quiénes a, son las compañeras que están sin eh, licencia? Valeria Benavides, la compañera. Priscila Otón. Priscila Otón y Federico. Y Federico Sánchez. Eh, que están sin licencia y militando también todo lo que pueden pero trabajando, lo cual es un montón y algunos de nuestros compañeros también tienen media licencia, lo cual también implica eh, mucha sobrecarga para los que tenemos una licencia entera uh -huh. quizás porque tenemos más de 200 escuelas en Nauquén Capital, eh, con muchas problemáticas porque más allá de el eh, el acuerdo salarial que fue insatisfactorio y que nosotros rechazamos desde el capital y las opositoras. El tema es que nosotros decíamos hay un problema muy profundo de infraestructura y de refrigerio y de presupuesto educativo en general, pero de infraestructura fuertemente. Faltan muchas escuelas, faltan eh, construcción de escuelas, por ejemplo en la zona del oeste es increíble la cantidad de escuelas que faltan y que se nota también mucho en las EPED. Porque... Vi familias pululando de un lugar al otro buscando banco. Exactamente, no hay eh, no hay vacantes. El otro día en la EP17 nos decían que había 200 chicos en lista de espera. No, no el CPM tiene. 40 y el CPM 70 no tienen edificio en este momento porque empezaron a construir en febrero lo que habían prometido en agosto del año pasado. Entonces, eh, esa es la situación que eh, se, se expresa en toda la provincia igual. No olvidemos que la escuela de, de, de Aguada San Roque, donde fallecieron nuestros tres compañeros, Mónica Jara, eh, está en trailers directamente han abandonado la escuela es muy simbólico eso ¿no? Si hay, claro, si hay algo que expresa el abandono edilicio que además contrasta mucho eh, con eh, la, el, el florecimiento de las escuelas privadas uh -huh. Eh, que también lo vemos en salud. O uh -huh. sea, eh, eh, la, eh, la ruinosa situación de los hospitales públicos y de las escuelas públicas es la contracara de cómo ha florecido el negocio privado de la salud y la educación. Que en la salud es, es eh, cuando llegas al hospital y no tenés lugar, te mandan un privado y se lo paga el Estado. Esa es la forma de subsidio que tienen. Totalmente. Y que entonces así hay grandes dos o tres grandes empresas de salud que se han hecho ricas a costa de eh, los deri las derivaciones del hospital público. Yasmín, ¿y antes había una unidad ejecutiva? que era la que se encargaba de arreglar las escuelas y después eso lo fueron cerrando, se fueron jubilando los auxiliares y metieron las empresas privadas, que son amigos del poder. Pero en algunos municipios como en Cutralco está municipalizado. O sea, es peor la es situación peor de las todavía. escuelas. Es, es en realidad el proyecto neoliberal que cuando, nosotros siempre comparamos con Chile. Decimos en Chile uh -huh. lo llevaron hasta el final. Acá lo han, en distintas provincias, lo han empezado a implementar con mayor fortaleza. Y en Neuquén lo hemos ido frenando de a poco. Uh -huh. Pero en realidad ha penetrado desde el punto de vista de la municipalización y de la tercerización. Por eso nosotros, eh, una de las cosas que planteamos desde Capital es la importancia de la recentralización en todo caso uh -huh. y que haya eh, un plan de obras públicas estatal y cuadrillas y para la educación cuadrillas estables de trabajadores que tengan todos sus aportes que estén en blanco y todo lo demás eh, y que sean los, los encargados de, de arreglar las escuelas y que no sea un negociado de los amigos del mpn A que además pone en riesgo la vida de las docentes y los trabajadores como pasó en la Ueda san roque y del estudiantado porque podríamos haber digamos lamentado una tragedia mucho peor en Nahuatl San Roque y el otro día veía que en la PET21 se le cayó una placa de yeso a un San estudiante... En es San Martín de los Andes. Yasmín, y antes que pasemos al audio de actualidad, ¿nos contás un poquito de qué se trata? Sí, brevemente vamos a escuchar compañeros de Córdoba que están en medio de un proceso de lucha, compañeros de trabajadores de la educación. Eh, y que también nos cuentan que los, de, los trabajadores de salud están en lucha y han confluido. Pero eso es parte de, de lo que veníamos diciendo de lo que pasa en Neuquén. O sea, la destrucción de la escuela pública es un proceso nacional, no es de la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén es escandaloso porque estamos en la provincia de Vaca Muerta, porque se sacan miles de millones de dólares de nuestro subsuelo arruinando el agua, el suelo y todo lo demás con el fracking, pero esos millones de dólares nunca se expresan en el bienestar de, de la gente. Eh, pero, pero más allá de eso, es un proceso que pasa en todo el país. El salario es bajísimo y las escuelas están destruidas. Entonces, lo que se, se demuestra es que eh, la, la mayoría de las provincias están en lucha, no solamente por reivindicaciones salariales, sino... Por, por reivindicaciones jubilatorias que es, muy, que es muy profundo también y que se expresa en Francia porque es un proceso mundial el intento de elevar la, la edad jubilatoria y todo lo demás, que están combatiendo nuestros compañeros de las otras provincias acá eh, y que en Francia estalló como una gran huelga. Un, y, y, y... un gran saludo a la lucha de los obreros franceses. Contra la reforma previsional. Totalmente, que sean, además están, están se ha desparramado la lucha, se han sumado la juventud. Es realmente emocionante la lucha que está dando eh, la clase y trabajadora. Y como contrapartida, digamos, lo que decían, que la derecha avanza y se ven las masas movilizadas. Sí, porque... y, que, y diciendo queremos vivir. Y yo quiero aclarar algo de Francia, porque estos sí. dicen, bueno, de 62 a 64 años, 40 años de aporte les piden. Claro. O sea, no es solamente de 62 a 64 años, 40 años de aporte. Pero es una muestra chiquitita, digo, de este capitalismo que te explota toda la vida y ni siquiera te garantiza la jubilación, no te quiere garantizar ni eso. ¿no? Totalmente, y que además dicen está desfinanciado. ¿Y cómo no va a estar desfinanciado si el trabajo de la juventud es precario, es tercerizado? Uh -huh. Si vos no generás un trabajo que hoy eh, genere aportes para el futuro y para los... O super explotan los... a los inmigrantes. Yasmina, entonces pasamos al audio de actualidad y llamamos... A que las Quiero escuelas. Quiero algo antes de eso. Decime, a ver. Eh, la Rioja, sí. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, de Córdoba, en lucha por cuestiones salariales, de infraestructura y jubilatorias. Eh, y sí, vamos a escuchar el audio a escuchar del compañero de Córdoba. Hola, mi nombre es Nahuel Rodríguez, soy docente de nivel medio en Córdoba, delegado escolar y departamental, y formo parte de la agrupación docentes de base en la corriente 9 de abril. Quería contar eh, qué está pasando en Córdoba en este conflicto que ya está entrando en su quinta semana, que eh, comenzara el 27 de febrero, eh, cuando la docencia cordobesa fue frente a la ausencia de una propuesta de aumento salarial del gobierno, entrada en un paro con movilización, eh, que fue creciendo, tanto la bronca como la movilización, cuando el gobierno de Córdoba ofreció un aumento salarial eh, miserable de 40% en cuatro tramos eh, hasta julio, que fue rechazado ampliamente por la docencia cordobesa, más allá de que la conducción burocrática de UPC, del Sindicato de Córdoba Docente, eh, tratara de cerrar el conflicto este, rápidamente. No pudo, no lo logró, el gobierno de Córdoba tuvo que salir a ofrecer, eh, hacer una nueva oferta que fue... Eh, una burla para la docencia, fue tomada como una burla porque fue exactamente la misma, lo único que esta propuesta lo que planteaba era adelantar un mes eh, los tramos, eh, fue también ampliamente rechazada y empezaron a surgir eh, diferentes sectores de autoconvocados, entre ellos una carpa blanca eh, móvil que se, se armó, que no pudo ser desalojada y que está siendo como un emblema de, de organización, eh, con lo cual va a continuar esta semana con una marcha blanca, luego de que la semana pasada, en un par de 48 horas con movilización, se hizo una movilización enorme junto a un sector de salud eh, que se eh, organiza a través de una coordinadora eh, democrática que engloba los eh, eh, hospitales de Córdoba, eh, en esa marcha en multitudinaria, bajo la lluvia, eh, se unieron las fuerzas de la docencia eh, y del sector de salud en una marcha que eh, congregó a más de mil personas, una marcha contundente, como decía, bajo la lluvia, más allá de que las burocracias sindicales trataron en todo momento eh, de, dividir, de dividir esas fuerzas y de que no se... Eh, pudiera lograr esa unidad en las calles. Eh, la ausencia de Córdoba sigue en pie, más allá de las conducciones sindicales, eh, sigue firme, siguen haciendo eh, orga, eh, acciones zonales, con semaforeadas, con cartelería, haciendo fondos de lucha, haciendo eh, festivales, eh, haciendo ferias de platos eh, y diferentes acciones junto a la comunidad educativa. Nosotros proponemos una coordinadora que, que unifique y coordine este, las acciones junto al sector salud, que es lo que no quiere, eh, no quieren las burocracias sindicales ni el gobierno de Córdoba, en camino de, de un paro provincial eh, que termine por arrancarle eh, la, todas las demandas eh, de, de los diferentes sectores de trabajadores que reclaman un aumento salarial y contra la precarización del gobierno de Esquiarete. Bueno, acabamos de escuchar el audio del compañero de Córdoba y llamamos, para cerrar esta parte, a que cualquier compañero que tenga un problema de ilicio nos llama, eh, no hay que poner a nadie en riesgo, paramos las clases. Esa es, esa es digamos, nuestra propuesta como Aten Capital. Ahora estamos en el programa Atencapital, Capital, Aten Capital les canta a las 40, XL, porque este es un poquito más largo, y queríamos aprovechar este momento que teníamos, Yasmín, porque vos estuviste en la huelga del 2007, eh, a reflexionar sobre algunos aspectos importantes de esa huelga y también pensando que este jueves nos vamos a encontrar en el Salón de AMUC a las 18 horas para hacer memoria colectiva. Eh, ¿Vos qué te acordás eh, de, de esa huelga? Sé que hay muchos recuerdos, pero principalmente, y, y tomando lo que vos decís, tu experiencia en relación a la lucha de Sanón, sobre el rol de los ceramistas también. ¿no? Se, en los videos de la, de la represión se veía un ceramista y uno diría qué hacían los ceramistas ahí en, en esa lucha. Sí, yo recuerdo que eh, hasta la noche anterior estuvimos discutiendo, eh, por ejemplo, con mis compañeros de agrupación, eh, si teníamos que ir, si no teníamos que ir, ¿no? porque habíamos votado puente nosotros sí. y fue toda una y discusión. ¿Querés contar por qué proponíamos el puente? Porque yo soy de, de las que perdimos la emoción que, que había que ir al puente. Claro, y porque nosotros decíamos, eh, había una gran posibilidad de represión, porque eh, veníamos de una huelga muy larga, uh -huh. dura eh, y... Y el sovichismo estaba deci decidido a no darnos nada y a sacarnos con... Entonces decíamos, eh, el, el puente ya había habido una experiencia en la que Zapere había sido un barrio que uh -huh. es, es, fue muy solidario en una de las represiones que hubo en el puente con todos los trabajadores que salieron corriendo y que fueron hospedados por la, sí. por la gente del barrio eh, porque era... y era más, más fácil cerca. resistir Además era eso, más cerca, podían ir era... los estudiantes, podíamos unificar Exactamente ¿no? Era otra y, idea y, y arroyito era ir a la nada y todo era un huelga era un, era un corte como para cortar y que te saquen que te saquen y que se y el puente la tenía otra otra idea y, y era profundizar la lucha porque en realidad lo que estábamos planteando en ese momento era que no era solamente la lucha de los trabajadores de la educación había una crisis más eh, general eh, en la que además el, el, los trabajadores de Sanón incluso en ese momento hubo durante un breve periodo después de que lo le disparan a Carlos eh, en el que un sector de, de petroleros eh, se sumó a la multisectorial en la que estábamos los trabajadores de Sanón, nosotros, los trabajadores del sindicato de televisión. Bueno, había varios sí, trabajadores. de acuerdo también que está eh, el sindicato de televisión. Y, o sea, fue un momento bastante crítico. Pero bueno, había, eh, había toda una posibilidad de desarrollar la organización para que triunfara no solo nuestra huelga, sino las demandas de los otros sectores de trabajadores. Eh, y bueno la sacaron de acá y la llevaron a rollito entonces había toda una discusión de seguir si, si no ir seguir si más tarde porque además el otro día recordamos que se hizo una multisectorial antes del antes de ir a cortar para discutir esto no o sea se discutía colectivamente bueno y se hizo también una reunión que la, la arrancamos desde las agrupaciones y el activismo en la PET 8 donde nosotros pedíamos información de a dónde nos llevábamos, estábamos mm. tratando de armar la seguridad, bueno, había así como... Eh, pero, y hablábamos de cientos de personas, ¿eh? uh -huh. No hablábamos de 20 30 eh, que estábamos ahí tratando de, de, de organizar la huelga y que triunfe. Decidimos ir, nos dividimos porque había turnos, entonces ese día yo fui muy temprano, fui en la primera, en la primera tanda y no alcanzamos a bajarnos de los colectivos. No pusimos ni una goma, no. no. O sea, y además era un lugar al que como nos íbamos a quedar todo el día, eh, íbamos preparados, la reposera, el mate, no la, uh -huh. la, las cosas para poder estar realmente eh, tan lejos y bueno, no llegamos ni a pisar y empezó una represión brutal Yasmín, an antes y después de la represión, recordamos la marcha de los 30.000 eh, que fue una marcha enorme, se sumó también la población, ¿te acuerdas de eso? que eran las familias fue, fue todo muy emocionante también porque cuando volvíamos eh, de Arroyito, que fue muy difícil volver porque, bueno, además de que nos iban reprimiendo a medida de que nosotros nos retiramos de hecho, así lo matan a Carlos, eh, cuando llegamos había gente esperándonos, había compañeras y compañeros que no habían podido ir y que estaban desesperados para tratar de saber algo. Y cuando eh, el 9 de abril eh, se hace esta, esta convocatoria a marchar, luego que se anuncia la muerte de Carlos, eh, sí, salió. Fue un paro nacional como no se había visto en décadas, creo mm -hmm. yo. O sea, fue un paro enorme, no solamente en Neuquén, donde se solidarizaron muchos muchos sectores de la población que quizás no veían con buena con buenos ojos la huelga, pero sin embargo no iban a soportar eh, que mataran a un trabajador eh, que protestaba. Pero bueno, fue a nivel nacional, incluso en muchas escuelas privadas, eh, hicieron el paro ese día porque no se podía creer que hubiera llegado a ese nivel de brutalidad. Y esa solidaridad, que me acuerdo que también le quisieron poner un, un, un suplente, quisieron poner suplente, o sea, no podían parar la huelga. El gobierno tenía sus carneros, por supuesto, que mandó las escuelas para tratar de abrirlas. Eh, y hubo una crisis del régimen político, ¿no? Una, porque estábamos, nosotros estábamos pidiendo por salario igual a la costa de la canasta familiar, pero después pedíamos fuera Sovich, ¿te acuerdas de eso? Totalmente. ¿Y ¿Sabes que estás diciendo eso? Y me acuerdo, de, y pienso en Francia. ¿No? Otra vez, como una huelga que puede que empieza por una cosa parcial, porque en el, en el caso de Francia era eh, contra la reforma jubilatoria, se transforma en una huelga de masas eh, se, con un gran apoyo de sectores de la población eh, que toma un montón de reclamos. Bueno, eso pasó en ese momento también en Neuquén. Uh -huh. Y se empezó a pedir que se vaya Sovich porque además eh, no se podía permitir que siguiera gobernando una persona que había mandado a matar y que se ufanaba de haber ma mandado a matar. Lo reivindicó eh, ahí nomás. Exactamente. Eh, porque él hablaba de las rutas eh, de las libres. rutas libres entonces, eh, sí, bueno y a partir de eso se forma esta multisectorial que, en la que yo te contaba que eh, recordaba en realidad, que participa hasta incluso un sector del movimiento petrolero que, que en esta provincia siempre fue eh, muy afín a las políticas del gobierno, sin embargo eh, un sector en ese momento rompe por un periodo muy corto, pero estuvo planteado la posibilidad de haber profundizado la lucha eh, y, las, y las burocracias eh, jugaron un rol eh, de apasionamiento. Las apaciguar. mismas que están ahora. Las mismas que están ahora. Pues cuando, vemos el, cuando miramos de, el palco. Hablamos de Pereira en uh -huh. el caso de los petroleros, de Marcelo Gualiardo en el en el, uh -huh. en el caso... Quintriqueo también estaba. Me, hoy preguntaba quién sí. estaba en ATE y me recordaban que era Quintriqueo. Ah, yo mirá, no, yo no ni jugaba, me acordaba porque que... no jugaron un papel más que para intentar que la, que la lucha no se expanda porque planteábamos unificar con, incluso con los estatales en ese momento totalmente también. bueno y, y por lo que me preguntabas antes de los de los compañeros ceramistas eh, ese día obviamente ellos fueron muy temprano fueron con nosotros y fueron parte de los que hicieron el primer cordón de seguridad. Eh, teniendo en cuenta que, bueno, que muchas eran maestras con poca experiencia de lucha y todo lo demás, las que íbamos ese día a cortar, los compañeros que no ese día, tenemos que estar ahí, porque además había, mm. en ese momento, habíamos impulsado desde el 2002, 2003, la coordinadora del Alto Valle, en la que... Una eh, gran experiencia esa coordinadora. Una, una gran ¿Querés experiencia. ¿Querés contar para, el, para los compañeros que son nuevos y no, y no <ríe> tienen nuestra edad? y no son... <ríe> Lo que pasa es que después del 2001 en Argentina, y bueno, y Neuquén no fue una excepción, se dio un gran proceso de, de, de autoorganización eh, y, y de coordinación de los sectores combativos, eh, que bueno, luego eh, con, con la pasivización que impone el kirchnerismo y todo lo demás, todos esos fenómenos retroceden, pero en Neuquén hubo una, la, la coordinadora del Alto Valle, era eh, un nucleamiento de distintos sindicatos, no eran sectores sueltos, uh -huh. eran sindicatos que podían incluso avanzarse. Estaba, até en centenario, los municipales sí. también totalmente yo mi memoria es muy muy fallida pero sí sí ahora que lo nombras estaban los compañeros de centenario también eh, y, y que nos íbamos probando. e incluso esa coordinadora sí. lograba imponerle a la CTA que en ese momento estaba dirigida por Julio Fuentes, paros que ellos no querían hacer, por lo ejemplo. Lo recuerdo, <risa> lo recuerdo. Yasmín, y mmm, pensando en, bueno, nosotros tenemos mañana una charla muy importante en Amuc la a las 18 horas que va a ser con, para los compañeros de Espartino con Constancia. Llamamos a que vaya todo el mundo sí. a escuchar los que estuvieron, los que no estuvieron. La palabra va a estar abierta. Sí, y yo no quiero dejar de decir que eh, es el mismo día y nosotros lo tomamos, eh, que se hace en Plaza Winkel eh, el acto eh, de recordación de... de los, los Cascos Amarillos, que fue un año antes de la gran antes represión sala. de la que estamos hablando eh, en la que eh, mandaron a punteros políticos a disfrazarse de trabajadores de la UOCRA para reprimir a las maestras que estaban cortando las puertas de, de la refinería en Cutralcó, en Plaza Wíncula Entonces, ese, ese este jueves va a estar siendo el acto también una delegación de compañeros de acá va a ir a participar de ese acto, convocamos a los compañeros y compañeras de Cutralco a participar de ese acto como todo, todos los años. Porque no tenemos que olvidar todas las estrategias que se da el, el poder para acabar con las huelgas cuando los trabajadores se plantan. Y porque además el año pasado hubo una gran explosión eh, donde murieron trabajadores también. Eh, que, que, Tres trabajadores Exactamente, porque se siguen manteniendo la, las condiciones de explotación en las que se enriquecen las petroleras y los trabajadores o sea, Que causan crímenes laborales decimos Exactamente. Nosotros. Yasmín, y para cerrar este programa eh, de Aten Capital les canta a las 40 ¿Querés, querés mostrar el, el cerámico que estamos llevando a la escuela? Porque estamos preparándonos para el 4 de abril y impulsamos una campaña, ¿querés contar? Totalmente, este cerámico en realidad lo hicieron las compañeras y compañeros ceramistas el año pasado, se, habíamos hecho con ellos este, el diseño lo hizo un compañero Daniel Reyes y, y ellos se ofrecieron a hacerlo como una donación para TEN Capital y para que en cada escuela volvamos a tener la imagen de Carlos y no nos olvidemos que era el Carlos que estaba en las, en las rutas, en las luchas con compañeras y compañeros, no solamente en la escuela. Bien, bueno, bueno, nos despedimos de este segundo programa, eh, agradecemos a la audiencia y nos encontramos el miércoles que viene. Gracias, Yamín. Esto fue...